Comiendo por una causa y el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social te invitan a que te acerques al puesto de vacunación COVID-19. Sede Comiendo por una Causa de 3 de la tarde a 8 de la noche de lunes a sábado. En la sede de Comiendo por una Causa se estará aplicando primera y segunda dosis. Para mayor información puedes comunicarte al 1517. Vacúnate por el bien de tu familia. Hablemos de calidad y garantía, hablemos de Cemento Regional, el Super Cemento. Nuestro producto es fabricado en Guatemala día a día. Nuestra empresa beneficia a la comunidad. Tenga mucho cuidado, que no le metan gato por liebre con productos que están en el mercado, que perdieron su calidad y resistencia por tener más de 60 días de elaboración. Hoy, mañana y siempre, construya con Cemento Regional, el Super Cemento. Una mujer, desde cualquier punto de vista, debe lucir bien. No importa su clase social, simplemente debe lucir bien. En Vestidos La Elegancia somos expertos en resaltar tu belleza. Con vestidos de moda para 15 años, bodas, bautizos, primeras comuniones y cualquier otra ocasión. Sé el alma de la fiesta y déjate asesorar por nuestros expertos. Compra o alquila tus vestidos favoritos en Vestidos La Elegancia. Llama al 53 17 42 16 o visita nuestro estudio de belleza en Segunda Calle A, 2-01, zona 2 de Jalama, Barrio La Esperanza. Vestidos La Elegancia. Te esperamos. Aquí toparon las plagas. Blinda tu semilla y verás. Brindaje, protege, brindaje, protege, brindaje. Da más vigor. Plantas más altas. ...más gruesos, hojas más anchas y abundantes raíces verás. ...la dosis perfecta para la siembra de semilla de frijol... ...12 C por libra, un frasco te alcanza... ...para 50 libras de semilla de frijol... ...compre blindaje... ...de venta en... ...distribuidor agrícola El Sembrador... ...carretera a Aguatibia... ...barrio El Porvenir en Monjas, Jalapa... ...alerta, Jalapa... ...el COVID-19 sigue entre nosotros... Por eso no bajes la guardia. Usa tu mascarilla, mantén el distanciamiento físico, lávate las manos y recuerda vacunarte cuando sea tu momento. Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Salatorio de la Esperanza del médico Internista y diabetólogo Dr. Ludin Ruiz, atendiendo en los 7 días de la semana, 24 horas al día. Salatorio de la Esperanza, atendiendo las especialidades de medicina interna, pediatría, ginecología, cirugía general, diabetes, traumatología, urología, otorrinolaringología, psicología y más. Haz 7922-3948. Además, laboratorio clínico, farmacia, atención de emergencias, las 24 horas. Ya no necesitan viajar a la ciudad capital. Doctor Ludin Ruiz, médico internista y diabetólogo, atendiendo la emergencia de cualquier tipo de accidentes. Acá en Jalapa, en San Antonio La Esperanza. Yo no encuentro la salida. Yo Ya con más. a su radio. Las 7 de la mañana. Con 47 minutos. Teléfono en cabina, 5483-1438. La Sabrosona, 101.9 FM.